Buongiorno amici. Muy buenos días. El giorno de hoy voy a hacer unos ejercicios para tallar la V que se muestra qua en nuestro hermoso cuerpo. ¿Cuál reto recto abdominal y esta parte que se ve aquí es El giorno de hoy vamos a hacer. 7 ejercicios que te van a ayudar a, a razonarlo, a ponerlo tónico, siempre y cuando tú le avines una sana y correcta alimentación. Aprofito con este momento para darle un saludo a Terry Sergi, Luis me ha escrito, Pablo Borio unos ejercicios para el cual el a la vi. Ok, el giorno en hoy vamos a hacer esto. Eh, voy a hacer estos 7 ejercicios, como es de esto: un ejercicio dura 30 segundos. Con 10 segundos de recupero. Cosito. Prende un gocho de área. Y continúa. Te recuerdo los, grande, los grandes. Los grandes tacuardos. Eh, volen un poco de sacrificio. Nesuno te regala. Niente. Ok. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Voy a meter mi timer. Como he dicho prima. 30 segundos. Con 10 segundos de recupero. Lo repito. dos vueltas. a a casa. Procura hacerlo al menos tres vueltas, cosí, ta ta ta, cosí vas a tallar este parte de nuestro hermoso cuerpo, del de, de, de, de, de recto abdominal, guarda, Tra, ta ta ta ta. <ríe> ok, perfecto, voy a meter mi timer, mi timer, que se lo en la en la tasca del teléfono. Ok, perfecto, me voy a, a sistemar. Ok, 7 ejercicios. Que lo repito, nueve vueltas va bene, va bene. fa un caldo de lavadora, pero va bene. <ríe> Por eso yo lo repito, nueve vueltas porque el sol me da la facha. Tú a casa lo fai tres volte. Ok, prepárate, tú no compites con Tú compites con tu esteso. Tres, dos due, due, uno, vía. No, no, no, no, un segundo, un segundo. Vamos a ponerlo, bene, bene. que sean los cinco. Tres, dos uno, 4 3 2 1 0 Nuestro primo ejercicio Giro così. Giro Brazo directo directo directo Tra. Comprimo mi abdomen Guardo de fronte Acuesto le puso a Jinger un peso si voglio. Ok, vamos con nuestro, con nuestro segundo, segundo, segundo, segundo, segundo, español, italiano, cuál tutto. todo. Alzo, alzo, toco, toco, toco, toco. Guardo un punto fiso, guardo un punto fiso, Toco, toco, toco, toco, toco, toco. Me concentro, me concentro, me concentro. Ta, toco, toco, toco, toco, toco. toco. Toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco. Ok, perfecto. Alzo piedi, alzo piedi, alzo piedi. Mano contraria, toca pie contrario. Toco, toco, toco. Toco La bicicleta, La bicicleta, uno, tá, tá, tá. Esta bicicleta, esta bicicleta, esta bicicleta me, me fa morir, me fa morir. Alzo el pie, alzo, puesto, puesto. Uno, dos, tres, giro, cuatro, cinco, si, si. Gira. gira gira gira gira ok nuestro próximo guardate guardate uno pa, este cron, cron latch cron lado lado lado lato, lado lado lato, lato. Ah. Algo. Comprimo mi abdomen. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. okay Ok. ¿Qué hago? Cambio lato cambio lato Cambio lado. Uno. puesto Sí. Sí. Esto lo podemos repetir al menos tres vueltas. Tres vueltas con este ejercicio. Tres vueltas. Si le ayudamos una sana, correcta alimentación, salto con la corda, ejercicio aeróbico, guarda. Vedrá grande resultados sí. sí. Sí. Ok. Próximo. Vamos a hacer plan, plan, plan. Mountain climber. Girando la, girando la gamba, guarda.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 Giro, giro. Ok. Vamos a iniciar de capo, de capo, de capo, de capo. De capo, de capo. Russian twist. Russian, Russian. Alzo, va. Ah, ah, ah, ah. concéntrate. Ah, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Tra, tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Ah. Madre de Dios se siente. Madre de Dios. Toco, toco, toco, toco, toco punta. Toco escarpe. Toco escarpe. Ok, salgo, salgo. Uno. Toco. Toco. Toco.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 el precio de la salud, el precio de la salud. precio contrario, toca pie contrario, guarda. Ah. Ah. Ah. Ah. Madre de Dios, sacrificio. Ah, fue fatiga fue del ejercicio. Ah. Costa andar donde el médico que te haga el intervento, ¿no? Ah. Vamos, vamos, vamos. Resiste. Dai, resiste! ¡Resiste, bro! ¡Resiste! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, mi guerrillero. Ay ay ay, ay, ay, ay! ¿Cuál ay, continúa? Bicycle. Bicicleta. Bicicleta, bicicleta. Bicicleta. ¡Va, bicicleta! ¡Ah! ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah Vamos, vamos, vamos, uh, vamos, resiste, vamos, uh, vamos, andamos, andamos, uh, andamos, vamos, uno, uno en un otro en uh, madre de Dios, la bicicleta, vamos a girar, vamos a girar la gamba, la gamba su, giro la gamba su, giro, giro, va, uno, ta, uh, ta. Uh. Da, TA TA TA TA TA TA Terrizar, da, TA TA TA TA ah. Terry Sergi comandiamo TA TA TA TA ah madre de dios tú no compites con mí. tú compites con tu esteso ah vamos Andiamo, andiamo, va, si, va si va. Uno, da puesto, va, si, su, su, su, su, si, ah, guarda un punto fiso. Ah, ah, ah, ah, guárdalo como labora. Ah, ah. No te dimenticar de inscribirte a este canal. Vamos, andiamo. Ah, ah, sí. Si. Sí. Sí. Oh. madre de Dios. Tú a casa fa y medio. Lo repitan tres vueltas. Ah. Va. Uno. Sí. Ah. Vamos. Resiste. Sí. Sí. Sí. Ah. Sí. El precio de la salud. El precio de la belleza. Ah, tú te gusta, costa vida. Tú te Ah, ah, ah. Andiamo. Ah. Ah. Terry Sergi, ¿cómo andiamo? Ok. Último, último, último. Mountain climber. Vamos a hacer un poquito más veloce, climber. Kleiber. Este último, vamos a hacerlo más veloce. Más veloce. Más veloce. Más veloce, dai. Dai. Giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro. Гиру, гиру, гиру, гиру, гиру, гиру, гиру, гиру, гиру, no está tanto fácil pero habíamos reunido nuestro objetivo. Tú a casa lo fai tres veces mira comando, fai tres vueltas y lo repite tres veces a la semana. Si domani lo fai, yo le he hecho dos tu tú lo fai tres y tres o cuatro vueltas a la semana. Le recuerdo, todo este esfuerzo vendrá pagato. guarda, se siente, se siente. Domani lo sentirá. Como he dicho prima, hoy de ayunarle, una sana, correcta alimentación. Ejercicio aeróbico, dormir bien, pensar positivo y verás grandes resultados. Tú le metes empeño, dediciones, de constancia y y arribarás a tus objetivos. De cuore, Pablo. ¡Ay, ay, ay, que muerto!